esperando que hicieran las 12 y entra, entra un tipo armado y me atracó. ¿Cómo eran ellos? No te hace decir cómo eran ellos. Ellos eran flacos, encapuchados. No te puedo decir más detalles. ¿La suma de cuánto te llevaron? No, una mínima suma. Yo nunca tengo dinero en el negocio. Una mínima suma. ¿Qué espera usted de la justicia? Que vemos que están haciendo atracos por esta zona con tanta... Eh, que haga más patrullaje, que por aquí hay poco patrullaje de policía, que se pongan la pila. ¿Daneja su torrego de...? No, no, no. ¿Cómo es su nombre? Daniel Núñez.